WIPR San Juan, WIPM Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches Puerto Rico, deseando que estén bien. Les habla Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy lunes 10 de octubre de 2022, el Powerball tiene un gran premio de 401 millones de dólares. Recuerda jugarlo con Double Play para que tengas más oportunidades de ganar. Y ya estamos listos para celebrar los sorteos de Pegados.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 o busca fiebre de oro y gana hasta 150 mil dólares Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos y a celebrar con moderación Nosotros listos para los sorteos de esta noche y damos inicio con el pega 2 Así que, boleto en mano, mucha atención, pendientes que ya se acerca el primer número Mucha suerte gente Y es el 7, repito el 7 ...segundo número es el 7... ...repite el 7... ...el número ganador de Pega 2 de esta noche es el 7-7... ...el 77... Y, ...y pasamos a Pega 3... ...mucha suerte mi gente... ...pendiente... ...que ya nos llega el primer número... ...y es el 0... ...repito el 0... ...segundo número... ...es el 7... Repito, el 7. Y tercer número es el 8. Repito, el 8. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 078. El 078. Y pasamos a Pega 4, favorito de muchos. Boleto en manos si y jugaste Pega 4 y mucha suerte. El primer número. Es el 3. Repito el 3. Segundo número es el 8. Repito el 8. Tercer número es el 5. Repito el 5. El cuarto número es el 9. Repito el 9. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 3859. El 3859. Y continuamos con el multiplicador. Comenta hasta cinco veces los premios menores. Veamos... ...cuál es el multiplicador de esta noche. Y es el 4, repito, el 4. Y ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que cuenta con un gran premio de 500 mil dólares. Veamos los números ganadores. Mucha suerte. Boleto en mano si jugaste Loto Cash. ...que ya se acerca el primer número. Y es el 19. Repito, el 19. Segundo número... ...es el 9. Repito, el 9. Tercer número... ...es el 18. Repito, el 18. Cuarto número... ...es el 24. Repito, el 24. Quinto número... Es el 15, repito, el 15. Y ahora continuamos con el sorteo del Bolo Cash, del Loto Cash, que es el número 10. Repito, el 10. Los números ganadores del Loto Cash de esta noche son 19, 9, 18, 24, 15 y el Bolo Cash, el número 10. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 135 mil dólares. Adelante con el sorteo. Ya se acerca el primer número pendiente y es el número 12. Repito, el 12. Segundo número es el 15. Repito, el 15. Tercer número. ...es el 21... ...repito, el 21... ...cuarto número... ...es el 23... ...repito, el 23... ...y quinto número... ...es el 7... ...repito, el 7... ...y el Bolo Cash de la doble revancha... ...es el número 8... ...repito, el 8... ...los números ganadores de la doble revancha de esta noche son... ...12... ...15... ...21... ...23...